Hoy yo que fui solo un orgasmo, hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Y pueden desosar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear como si nada. Como si nada, la quiero amorir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero amor y. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Y puedan destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir.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 Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser conoce bien, cada guerra de la vida y del amor también, él come les chiffres d'horloge du quartier. Elle a fait de ma vie Des cocottes en papier Des éclateries Elle a bâti des ponts Entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle Ne veut pas dormir Ne veut pas dormir J'ai mourir. Elle a dû faire Tous les guerreros, por être si fuerte aujourd'hui, él a dû faire. Tous les de me han visto. Idéna